Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección, hoy con Lautaro Molendi. Yo estoy mirando a ustedes a los ojos, Lautaro también cuando mira hacia el puntito rojo de la cámara, ahí está. Porque Lautaro hoy tiene una, eh, estábamos terminando de ver un cuentazo formidable eh, de él, la otra cara del hombre se llama, la verdad que me dejó impactadísimo. Muchísimas gracias Marcelo este cuento yo sé que te va a dar pero muchas satisfacciones, estoy seguro. A mí por lo menos como, como maestro justo en la día del maestro me dio me dio justamente la enorme satisfacción ¿eh? realmente. Y Lautaro, cuando decía, bueno, mucho no tengo ahora porque estoy preparando un cuento nuevo, pero te quiero hacer una pregunta. Y ahí dispara la pregunta porque cuando él me dijo la pregunta, yo dije, con esto podemos hacer un lindo programa para la gente, espero que le sirva. Adelante. Bueno, mi pregunta concretamente era, ¿para qué sirve la literatura? Y como pregunta secundaria es, ¿para qué escribimos? Bien, buenísimo. Sí, están muy, muy conectadas una cosa con la otra. Eh, yo voy a hablar primero en cuanto a una generalidad, en cuanto a lo que yo he aprendido, en los libros. ¿Eh? Y después, eh, respecto de mi propia visión, porque cada uno es como si le preguntase a un tenista para qué sirve el tenis, o, o a un músico para qué sirve la música. Entonces, uno puede llegar a dar e iluminar por medio de una, una respuesta a cierta actividad. Hay gente que eh, está muy indecisa respecto de su vocación y bueno, una una palabra de alguien que ya experimentó un camino bastante largo, 17 libros ya me permiten a mí hablar un poco de qué, qué, para qué sirve la literatura. Bueno, vamos a empezar por el principio. mira hay un libro de Joseph Piper, Defensa de la filosofía. Piper fue un, un filósofo que se lo puede llamar neoescolar. Neo Pieper. Eh, ¿Cómo suena? Pieper. Este, empezó a él a trabajar en su tarea docente después de la Segunda Guerra Mundial y se lo puede llegar a, a encuadrar, encuadrar dentro de lo que se llamó el, la neoescolástica ¿qué era la neoescolástica? Bueno, pensá en Darío Strunzger, eh, como si se traje bueno, todo, todo lo contrario de este individuo que el otro día manifestó que se sentía sumamente infeliz, que era el domingo. Bueno, nosotros en el Día del Señor nos sentimos sumamente felices, porque en lugar de seguirlo a Darío, lo, lo seguimos a Piper, a Castellani, a todos ¿no? los grandes filósofos que eh, han influido digamos en la cultura universal desde el punto de vista cristiano, y Piper fue justamente uno de ellos Todo lo contrario, ¿por qué? Porque la base de la escolástica es precisamente la, la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, es una reformulación de la filosofía medieval, pero no una, una digamos, ¿cómo decirte?, un quedarse en la filosofía de la Edad Media, sino un revitalizar justamente esa, esa enseñanza, y poniendo siempre, siempre, en el centro de atención la metafísica, es decir, lo que está más allá de la física. En ese sentido... Piper dice que la filosofía no sirve para nada. Obviamente, curioso, ¿no? Que un filósofo te diga que la filosofía no sirve para nada. ¿En qué sentido lo dice? Bueno, él dice concretamente y estamos eh, hablando de un, de un libro escrito hace más de 50 años, él murió en el 97, justo cuando publicó Taller de Corte y Corrección. Fíjate que este, Piper justamente dice que en un mundo tan, tan práctico, tan este, utilitario, ¿no? hay algo sí. que se da de no servir para nada. Es si decir, vos apretás un botón y sabés perfectamente que el agua de arrastre va a llevarse sus heces hacia el río de la plata. ¿eh? Vos apretás el Skype y sabés perfectamente que vas a tener una clase virtual conmigo ¿Mm? eh, a, eh, estás con el celo bueno, apretás un botoncito te comunicas con alguien en Canadá o en China o donde sea todo sirve para todo eh, dentro de ese universo en donde todo tiene un sentido todo tiene una eh, eh, práctica concreta hay algo que se da el lujo de no servir para nada ¿Mm? de no servir. De no ser, ve por ejemplo, eso sirvió como llamado de alerta, bueno. La filosofía también es un llamado de, de atención, un llamado de alerta para el hombre contemporáneo. ¿Qué es eso de que no sirve para nada? ¿Es algo inútil? ¿Es algo improductivo? Bueno, ahí está la cuestión. Eh, la filosofía no sirve para nada, simplemente sirve para vivir, para aprender a vivir. Por eso decía que a este filósofo, entre comillas, que hace muy poco empezó con aquello del lenguaje inclusivo, para no quedarse atrás, y empezó a dar una clase sobre Martín Fierro con Les Hermanes y Céanunides, indolente que la filosofía no le sirve para nada, para absolutamente nada, en el sentido de que la, la vida no, no le enseña a vivir, no enseña justamente a, eh, digamos, acomodarte al mundo o modificar el mundo. No te sirve para nada en ese sentido. La filosofía vista desde el punto de vista metafísico te sirve para trascender toda esa realidad de botones y es ese, este, como decía el padre Mujica, ese sequedal cableado. Mirá qué buena imagen, ¿no? Sí, que es el, sí. mundo, el mundo contemporáneo, un sequedal cableado. ¿no? Siempre me quedé con esa imagen de Hugo. Bueno, la cuestión es que en ese sentido la filosofía es mucho más poderosa que cualquier otra cosa no sirve para nada desde el punto de vista utilitario, funcional, pero te cambia la vida, te cambia la vida. Y yo pienso que con la literatura puede decirse exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando se produce un desastre natural como el que estamos viviendo, y no sé si es tan natural, digamos, como el que estamos viviendo de la peste, ¿no? Sí. Tenemos, digamos, que eh, entre un libro y un frasco de alcohol en gel es mucho más productivo y mucho más utilitario el frasco de alcohol en gel. Nos sirve más un cacho de lavandina o una mezcla de alcohol y agua para espolvorear las cosas que estuvimos tocando en la calle que un poema de Shakespeare, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Al margen de esa cuestión de la practicidad utilitaria de las cosas, sin la literatura, sin el arte, esto lo extiendo al arte, no sin la filosofía, sin el arte, sin esa metafísica de la obra de arte concebida cristianamente. Esto es, un cuento no es solamente un cuento. Una novela no es solamente una novela. Es una proyección del ser humano hacia adelante. Es una proyección hacia adelante y hacia arriba. ¿eh? Para eso sirve justamente la literatura, para comprender el mundo y acercarte a Dios. ¿Mm? La filosofía sirve exactamente para eso, para ir más allá de la física. Y ahí está la génesis de la palabra metafísica. ¿Mm? Es una realidad invisible que está hablando de otra cosa. De otra cosa. Eh, ahí está la gran diferencia entre la anécdota y el cuento. Por ahí la anécdota tiene un sentido práctico, ¿ves? Ahora, a, ¿a mí qué me sirve para mi vida saber que Edgar Allan Poe escribió un cuento y leerlo, El corazón del actor, si yo no voy a matar a nadie? que es un manual para matar a ancianos con cataratas, El corazón del actor? Sí. ¿Mm? Y totalmente que no, pero ¿cuántas veces nos hemos sentido... Eh, Comprendidos por la culpa del personaje, que nos hace revolver la conciencia todo el tiempo, eh, si lo queremos ver desde el punto de vista psicológico, el significado del corazón del actor de Edgar Allan Poe. O sea, este, esto tenés que ver un poco, eh, como decía Campbell en una, el, el, el libro de las mil caras, el autor del libro de las mil caras, cuando hablaba sobre Star Wars con un periodista entendido en el tema Campbell que decía decía ¿qué es el símbolo? imagínese usted por ejemplo digamos una realidad que usted ve concreta ¿ves? pero que está hablándote de otra cosa ¿Mm? nosotros no podemos decir que la hostia consagrada es un símbolo en realidad digamos no es un símbolo en medida que es real la presencia de Cristo ahí adentro pero para el protestante sí es un cacho de pan que simboliza, eh, simboliza de alguna manera a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Hablando de comida, decía Campbell que es lo mismo que si usted va a, a comer a un restaurante y en el menú encuentra que dice pollo al horno con papas, ¿no? ahí Entonces, agarra una tijerita, lo recorta y se lo come. No, ese menú te está hablando de la comida verdadera, sí. la que va a venir, la que está más allá de la física. Fíjate? Si, si bien la, la, la literatura no sirve para nada en el sentido práctico y utilitario que le daría un Darío, por ejemplo ves que cada vez lo comprendo más esa cabecita ¿eh? este, si bien la literatura no sirve para esa clase de, de gente que no ve más allá de la nariz ves siempre el tema de ir más allá bueno, justamente sirve para comprender el mundo y comprender con H también, no solo comprenderlo, sino para aprenderlo también. Mm -hmm. ¿Eh? o sea, el, eh, uno no es el mismo después de haber leído las grandes obras de literatura, que no te sirven para calmar el hambre ni para, este, como decirte concretamente, qué sé yo, comunicarte con, con, con una persona como lo harías con un celular, o utilizarlo al, al libro para, como si fuera una paleta de ping-pong. No no te sirve para eso. Pero sí te ilumina un camino, te hace ver una realidad diferente. Una persona que ha leído las grandes, las grandes obras de la historia y la literatura, los grandes clásicos, su mirada es mucho más trascendente que la del otro que no lo hizo. ¿Ves? Por supuesto. Esta, esa es la, la cuestión. Y, y muchas veces eso la gente que, que tiene el poder de los medios y de la manipulación y, y el poder de las empresas, digamos, no sabe verlo, no puede verlo. Después, hace hará 20, 25 años, poner un poco más también, 30 años, se empezó a ver, digamos, que la persona sensible al arte y a, a la filosofía y a todo lo que expresa la, la gran literatura, son mucho más útiles eh, en el sentido utilitario, ahora sí de la palabra, que un tipo que tiene una cabeza cuadrada, para un empresario que sepa eh, que, que si se, además de ser empresario sea un hombre sensible, eh, una persona que no que no de, digamos que no tenga, que no sufra esa ceguera axiológica, que justamente así es como se llama, a la ceguera hacia los valores artísticos, por ejemplo ver la axiología y la ciencia de los valores, pero el tipo que es ciego a eso es, lo, es aquel que de repente vos lo llevas a un concierto y se queda impávido. Vos lo, le, le das una, una novela que a vos te partió la cabeza y, y que a cualquier persona es sensible, porque en esto es muy difícil ser subjetivo, ¿viste? ¿Qué querés te diga? Eh, eh, yo más de un alumno, una, una vez un alumno le dije, mira, si vos la deseo de mo de aquí de mo aburrió, Disculpame, pero la literatura no se hizo para vos. Y así podríamos decirle acerca de un montón de obras, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? El empresario que, que sabe ver esa, esa característica espiritual en su gente, eh, pueden tener mayor entrada, mayores ingresos en su empresa, porque es mucho más fácil y llevadero y hermoso trabajar con una cabeza y con un alma creativas, y no con una cabeza de ladrillo completamente estructurada, que no ha agarrado un libro en su vida, que no ha pisado un teatro en su vida, que no tiene, digamos, ni una sola lectura de filosofía, que no comulga justamente con, con, con aquello que está más allá de todo y que encierra la divinidad. Eh, ponerse a pensar en eso a la gente creyente la hace ir volando a confesarse y a comulgar ¿Mm? Porque ahí está justamente la realidad. Ya no simbólica, sino una realidad en sí. Pero volviendo al símbolo, de la literatura es justamente eso. La, la, la literatura vos, por ejemplo, te está hablando de un determinado problema. ¿Qué hacer con tu mujer? Que se está volviendo loca. ¿Qué hacer cuando tenés que sacrificar algo que tenías muchísimas ganas de hacer? No hay una novela que te diga, bueno, acá como hizo fulano de tal. Pero la lectura de la obra te va conformando como una persona. Y no le pongo ningún adjetivo. Porque el gran desafío de hoy día es no ser masa. El gran reto de hoy es no ser como todo el mundo. Luchar precisamente contra los dictados del nuevo orden mundial. Entender precisamente que el mundo está enfermo, el mundo se está volviendo loco. Y saber al mismo tiempo que si vos estás muy conforme con todos los dogmas actuales del nuevo orden mundial, son cómplices del mismo. La persona que lee, la persona que vive la literatura, precisamente es aquella que tiene una mirada trascendente de las cosas. ¿eh? La, la mirada del mediocre no va más allá. La del hombre filósofo, la del hombre artista, va siempre más allá, por definición. Por definición. Eso en cuanto a lo general. Tener en cuenta que viene una, una catástrofe, tipo una inundación y no, no nos van a pedir los cuentos completos de Yeho para llevarle a la gente. Nos van a pedir agua mineral, lavandina, etc. Pero justamente en la dación de, de, de, de uno, de sí mismo, está precisamente atrás para poder eh, calmar... El, el, el dolor de los hermanos, está precisamente esa mirada trascendente que solamente el arte puede dar. Eso en cuanto a lo general y lo, que, y lo que yo he aprendido, pero también te puedo decir que eso también lo he vivido todo el tiempo, lo he vivido todo el tiempo. La, a mí la literatura no me sirvió como una válvula de escape, ni para sublimar, no, al contrario, la literatura me sirvió para meterme más todavía dentro, de la realidad, ¿m? para poder modificarla, y ahí está justamente el por qué escribimos, ahí yo lo reacciono, qué es la literatura para mí, para qué sirve la literatura para mí y por qué vivimos la literatura tratando de escribirla también. ¿Por qué? Porque ese placer enorme, esa apertura mental que a mí me dio justamente la literatura, yo traté y trato y seguiré tratando hasta que Dios me dé salud, de compartirla justamente con el otro, lograr que el otro, el lector, sienta lo mismo que yo leí cuando leía esa maravilla. Eh, dar, darle la, por lo menos un 10% de la, de la intensidad de, de un Labcraft, de un Poe, en un cuento fantástico y de terror a mi público, para mí yo me daría totalmente por satisfecho. Hay un plano totalmente pragmático, que es aquel que, como dicen los yanquis, yo gracias a los libros pago mis impuestos eso no es descartable pero como bien dijo Pablo Martínez Burqué del otro día en el conversatorio que tuvimos con Alba Fede, y Nomi y la gente del CIDE de General Pueyrredón se es profesional no solamente cuando se gana plata, ¿ves? con la literatura se es eh, profesional, yo le agregaría cuando alguien profesa la literatura como quien profesa una religión Nunca yo me voy a olvidar en mi vida del momento tremendo, tremendo, cuando, cuando estaba en la biblioteca de Carlos Calvo, la biblioteca Miguel Cané, una bibliotecas más completas de Buenos Aires. ¿eh? Tiene de todo, de todo. Leí la versión de Pérez Gonalde de El Cuervo de Paul. Una fosca medianoche cuando en tristes reflexiones sobre más de un raro infolio de olvidados cronicones. Inclinaba un momento la cabeza, de repente a mi puerta oí llamar. Bueno, esas cosas que uno dice a la pucha. yo, me, yo estaba solo en la biblioteca, eran, digamos, separadores de madera, eh, bien, bien parecía una, digamos, eh, esos, esa, esas bibliotecas del siglo XIX, que lo eran, los muebles eran del siglo XIX, con esa, esa lamparita verde, esa lámpara verde de baquelita, ¿viste? Eh, con un caído y todos separadores, bueno, yo sentí que estaba siendo ganado por la belleza, una belleza prácticamente de rango religioso, te diría. Y yo supe, en ese momento supe que mi destino era literario, bien o mal, pero no podía dejar de tra tratar de lograr que el otro, el, el que me está leyendo en este momento, de repente sienta esa misma intensidad, o por lo menos, como ya te digo, con un 5, un 10%, me conformo. No podría vivir sin escribir. ¿Por qué escribimos? Y yo te diría, en mi caso, para vivir. La verdad, hay un montón de cosas que a mí me importan. Yo tengo un montón de intereses desparramados por ahí. Pero, por ejemplo, qué sé yo, hace mucho tiempo que no, no disparo. Hace mucho tiempo que no compito, debido precisamente a la pandemia. ¿Cuánto hace que no voy al club? Y medio año, por lo menos, cuando empezó toda esta carajada. Me morí. Ahora, si a mí me dicen, flaco, mira, durante seis meses vos no vas a poder escribir una línea. No sé, viste, ya, ya ahí me costaría bastante a, a adecuarme. Hay un montón de proyectos, un montón de cosas andando. Me encanta, me encanta escribir. Siento, digamos, que es un placer supremo. Eh, y uno, digamos, em, empieza a ser escritor cuando ya no se está preocupando más por estos temas. Es, esa es la cuestión. Cuando vos decís ya damos por sentado que la literatura es lo de uno. ¿ves? La literatura, ¿para qué sirve? La literatura, digamos, ¿por qué escribo? Bueno, todas, todas las respuestas que les estuve dando previamente, eh, ojalá que sustenten justamente eh, mi reflexión de ahora, que no podría vivir, si lo digo así desde lo personal, pero ojalá que también susciten en vos ese amor que ya lo tenés por los libros, y en ese caso no solo suscitarlo, sino acrecentarlo. De estas cosas, gente que, que se dicen filósofos no y que ganan mucha pero mucha platita ¿no? y que salen en la tele y que la gilada constantemente les prende una, una varita de incienso estas cosas no las pueden entender estas cosas no las pueden entender pobres, pobres pobres de, ellos, pobres de ellos porque si esto es una entender esto es una felicidad no entenderlo ¿eh? quitarle, tratar de quitarle la filosofía, la metafísica debe ser una de las mayores y felicidades, y perpetuar el error, eh, ser un hombre adecuable y adecuado al nuevo orden mundial, una especie de robot de carne y hueso. Ese alma inmortal que contiene cada uno va a tratar de volar de alguna manera, esperemos que vuele en el buen sentido y no que vuele todo a donde ya sabes que puede llegar a volar. Una persona así, no puede terminar bien, eso es lo que quiero decir. Bueno, ese es justamente el ejercicio de literatura, pero me gustaría que también mis queridos oyentes, la gente que está escuchando esta, este intercambio con Lautaro Molendi, también lo extienda, lo expanda hacia el arte en general. ¿Mm? Hacia la pintura, hacia la escultura, hacia la música, hacia la ópera, hacia el teatro, hacia el cine, a todo lo que nos hace bien en la vida, en aquello que nos hace sentir personas. Bueno, supongo que, que tendrás alguna otra pregunta o estamos ya... ya picó, no, ¿no? no, gracias bueno, Excelente respuesta. Te agradezco mucho, Lautaro. Ahora me voy a despedir de mi audiencia, me despido de vos. Ahora seguimos la clase por otro lado, pero por ahora me despido de nuestra querida audiencia. Un gran abrazo para todos, ojalá que podamos vernos en persona muy pero muy pronto. Y acuérdense de esto, la literatura no sirve para nada, pero te cambia la vida y puede cambiarle la vida a los demás. Chau, pura arriba si te gustó, hasta luego, la seguimos con tú. Tienes esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto.